Thank you. Buenas tardes. Buenas tardes Elsa, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya sí. en un momentico empezaremos con el espacio del webinario, regálenos un momentico mientras es el, el resto del equipo se, se prepara, ¿vale? Claro que sí, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los que hoy nos acompañan en este espacio para el evento que estamos desarrollando hoy. Mi nombre es Luis Carlos Iseri, yo soy asesor del programa País de la Universidad de los Andes. Eh, en esta oportunidad vamos a iniciar con el primero del ciclo de webinarios sobre la ley 1996 de 2019 en relación con la discapacidad y el ejercicio de derechos. En esta oportunidad contamos con la presencia de una experta en la materia que es Juliana Bustamante Reyes. Ella es abogada de la Universidad de los Andes, tiene maestría de la Universidad de Oakland y maestría de la Universidad George Washington. Se ha desempeñado como, como asesora en materia de derechos humanos, también como... Eh, también se ha ha hecho, o sea, desempeñado como columnista en medios nacionales como El Espectador y otros medios como Un Pasquín. Juliana Bustamante eh, va a estar acompañándonos hoy para comentarnos y hablarnos un poco sobre la Ley 1996, el ejercicio de derechos, la discapacidad y los estándares internacionales que se tienen que y que se están aplicando en Colombia. Juliana, buenas tardes. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Y bienvenidos a todos y todas las personas que hoy nos acompañan acá. Eh, sí, en efecto, soy Juliana Bustamante, soy la directora del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social País de la Universidad de los Andes. Eh, Natalia Ángel era la persona que nos iba a acompañar eh, en este espacio, se le presentó un inconveniente eh, esta tarde, entonces pues yo voy a acompañarlos, pero quiero eh, decirles que eh, dejamos abierta la posibilidad de que ustedes eh, le formulen preguntas a Natalia eh, que es una experta constitucionalista como todos saben y que ella, eh, ustedes están pendientes de las redes de país y nosotros haremos, eh, le transmitiremos allá las preguntas para que ella también haga de alguna manera una intervención digamos posterior a este espacio eh, con sus apreciaciones eh, y sus respuestas a las preguntas que ustedes puedan tener. Entonces eh, yo voy a referirme eh, a los antecedentes eh, que se han eh, presentado eh, pues antes de que se expidiera la ley 1996 sobre capacidad legal, que son bastantes y que digamos la ley es una respuesta a toda una situación que ya se estaba presentando eh, en el mundo y en, y en Colombia eh, de años atrás. Entonces, eh, voy a compartir pantalla, hago una presentación y después los invito a que hagan las preguntas que quieran y bueno, tengamos una conversación muy tranquila en esta tarde. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a nuestros intérpretes, Cristina y Nicolás, como siempre, apoyándonos acá. Eh, bueno, eh, perdónenme un segundito, ya eh, comparto. Esperenme un minuto, que tengo muchas ventanas abiertas hoy. Entonces. Eh, Ahí están viendo. Sí. Espérame un segundo. ¿Sí ¿Están viendo, Luis? Sí, ya podemos ver la presentación. Ok, perfecto. Entonces. De que están entrando personas todavía a la, a la reunión. Entonces, bueno, yo les quiero hablar un poco de los derechos de las personas con discapacidad en general, pero enfocándonos como en la convención y en cómo aterriza eso acá a Colombia. Entonces, a ver, perdónenme un segundo. Digamos, el tema de la discapacidad es un, es un tema que se ha eh, manejado, pues es un tema que ha estado presente en toda nuestra historia porque obviamente la discapacidad es parte de la diversidad humana, pero eh, las aproximaciones que se han tenido históricamente pues han sido muy diversas y han sido bastante distintas a lo que en este momento es la aproximación, por lo menos eh, desde los derechos y un poco... El, el proyecto que tenemos eh, como sociedad hacia la comprensión de la discapacidad como una manifestación de la diversidad humana y no como un problema. Entonces, pues el mode, los modelos eh, de los que tradicionalmente se ha hablado eh, en discapacidad son esencialmente tres, digamos un poco los que están antes del modelo social que es el que a nosotros nos interesa, son estos dos que les presento acá el modelo de prescindencia que básicamente lo que establecía era que la discapacidad pues era un castigo, era generalmente además estaba asociada con razones religiosas, el castigo divino, algún tipo de karma que se estaba pagando y que por lo tanto tener una persona en la familia, por ejemplo, una persona con discapacidad, pues además de que era un castigo, era un motivo de vergüenza y por lo tanto... Eh, la persona era marginada en la sociedad, escondida, eh, se negaba la ciudadanía de esa persona, se consideraba inválida eh, en el sentido literal, no valía para la sociedad y por lo tanto pues, eh, la negación de ciudadanía e implicaba la interdicción, entre otras cosas, la negación de derechos y la que, la re el reemplazo de, de la persona por otra que toma decisiones en nombre de ella. También llevaba a la, o lleva, porque no podemos decir que esto está del todo eh, desaparecido, a la institucionalización forzada y a una mirada desde el asistencialismo y la compasión, eh, donde las personas con discapacidad se consideran objetos de caridad y no sujetos de derecho, que es lo que son. La otra percepción que todavía no es eh, la percepción de derechos es la médico rehabilitadora, que es la que establece que la discapacidad es un... Es una normalidad, es una enfermedad y por lo tanto debe, debe curarse, debe arreglarse, debe transformarse para que la persona se enmarque en ese modelo eh, de lo que debe ser eh, la persona aceptada socialmente. Y en esa medida se considera que la, eh, si una persona tiene una eh, determinada funcionalidad y determinado aspecto y presencia, entonces, eh, es aceptada, pero obviamente esta decisión está en manos de un experto, que es el, eh, tanto el médico como el abogado, porque el abogado es el que se encarga pues, de protegerle a través de la interdicción y el médico es el que se encarga de buscar la forma de corregir a la persona. Entonces, bueno, estas son miradas claramente ajenas a los derechos de estas personas y de esta población de la que estamos hablando y, eh, perdón, se me adelantó. Eh, lo que la respuesta a todas estas eh, perspectivas bastante violentas y sobre todo eh, que niegan los derechos de las personas, pues fue el modelo social. El modelo social es el modelo desde el cual la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se para, pero es un, es un modelo que existió desde antes de la Convención. Eh, surge eh, en Inglaterra y Estados Unidos un poco hacia los finales de los 80s y 90s, aunque incluso desde antes se había hablado de él, y básicamente lo que establece es que la discapacidad, por un lado, como les decía, es una manifestación de la diversidad humana, y por otro, eh, es lo que resulta de la interacción entre eh, esa diversidad funcional que pueda tener una persona y las barreras de su entorno, es decir, en la medida en que las barreras se presenten para esta persona que no está dentro de los estándares de la normalidad según eh, los paradigmas establecidos, eh, existe discapacidad en la medida en que se presenten esas barreras. Pero la, si la, el movimiento lo que busca es que esas barreras sean superadas para que en efecto lo que lo que quede sea la diversidad y no la discapacidad o la imposibilidad de relacionarse. Eh, con el entorno por esa diversidad. Entonces, ¿cómo se responde socialmente? Ya la respuesta social no es marginar a la persona, poner la interdicción, eh, segregarla, separarla, sino identificar esas barreras y buscar la forma de eliminarlas para que así se garantice la vida en comunidad y se promueva la inclusión social de estas personas como parte eh, de, la, de la sociedad, como cualquier otro grupo poblacional. En esa medida también jurídicamente la respuesta es el reconocimiento pleno de la ciudadanía, la promoción de la autonomía y para ello la toma de decisiones con apoyo y no con la sustitución de la voluntad como se venía haciendo hasta el momento en que la convención entró en vigor. A ver. Bueno, entonces, como les decía, las causas que eh, originan la discapacidad pues no tiene nada que ver ni con eh, un castigo divino, ni con que la ciencia considera que están bien o mal eh, hechas o dispuestas las personas. Simplemente las eh, barreras se presentan por una situación diversa que se encuentra con unos obstáculos en la sociedad, y esos son los obstáculos que hay que remover para que la discapacidad deje de existir. Ese es el reto social y eso es realmente un camino todavía muy largo que estamos empezando a recorrer. Y eh, lo que les decía, la, la, el, la mirada de la población con discapacidad es una mirada desde la inclusión y desde su eh, aporte como eh, población diversa eh, a la que se le reconoce su diferencia como un aporte social valioso, que enriquece y que contribuye a, a, a que la sociedad pues sea más rica y más eh, interesante y tenga más miradas y no sea tan hegemónica entonces bueno la, eh, aparece la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad como les decía hay un movimiento eh, que viene construyéndose eh, dentro de los países en particular en, en Inglaterra y en Estados Unidos y para eso les recomendamos siempre lo recomendamos ver el documental de Netflix que se llama eh, Crip Camp y eh, ahí se muestra cómo en Estados Unidos se dio todo este movimiento que transformó eh, un grupo eh, poblacional que estaba eh, marginado por eh, un um, movimiento social empoderado que logró una transformación legal al interior de ese país eh, y que fue antecedente de lo que después sería el movimiento que adelantó las negociaciones sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eh, este eslogan de nada de nosotros sin nosotros eh, fue el, el gran eh, mensaje que se mandó durante todo el proceso de negociación de la convención y la, esta convención en particular es, la, es emblemática por cuanto las personas que fueron beneficiarias de sus provisiones fueron las directamente negociadoras de esas convenciones y de hecho fueron las que promovieron que eh, la negociación se diera. Esta fue la primera convención del siglo XXI en materia de derechos humanos y, como les digo, tuvo esa característica particular de ser muy participativa eh, por parte de la población directamente afectada por sus disposiciones. Eh, bueno, antecedentes hay muchos. Hay, aquí, digamos, estamos enumerando algunas de las cosas que había y si ustedes se fijan, ahí se habla del retardado mental, de los impedidos, Todavía un problema muy eh, arraigado de comprensión de lo que significa la discapacidad, todavía muy asociada con la minusvalía, con eh, la, el no estar en el marco de una serie de aspectos de normalidad eh, que bueno han sido revaluados obviamente con una mirada eh, desde los derechos. Entonces... Pues la convención fue adoptada por Naciones Unidas en diciembre del eh, 2006, perdón no es 13, perdón ahí se me fue un error, no es 13, es el 3 de diciembre del 2006 y por eso el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entró en vigor en mayo del 2008 cuando se dieron las ratificaciones suficientes para su entrada en vigor, como pasa con todos los tratados, y en Colombia eh, en el 2011 se ratificó, y tratándose de una norma de derechos humanos, eh, al estar eh, amparada por el artículo 93 de la Convención, tiene un valor constitucional superior al resto de normas ordinarias, es decir. La, los tratados de derechos humanos en Colombia, por el artículo 93 de la Constitución, hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto tienen superioridad a nivel interno frente al resto de normas. ¿Qué pasa con la convención y con eh, todo este eh, movimiento eh, digamos de, de, de mirar los derechos de esta población con esa perspectiva de derechos? Ya no como simplemente que vamos a darles a estas personas, sino cómo vamos a permitirles a estas personas ejercer sus derechos y realmente eh, ser activos ciudadanos en una sociedad determinada. Eh, la columna vertebral de la convención es el artículo 12, que es el que establece que las personas con discapacidad son, tienen igual reconocimiento ante la ley y deben tenerlo por parte de todos los estados que se hagan parte de la convención, lo que significa que se les reconoce la personalidad jurídica, su capacidad jurídica plena y que para ello tienen derecho a que se establezcan unas salvaguardias determinadas que los protejan de posibles abusos y que se generen mecanismos de apoyo eh, para la toma de decisiones, ahorita me referiré un poco más en detalle a eso, y eh, tener la posibilidad de tomar decisiones, por ejemplo, en términos patrimoniales. Y aquí, digamos, hacemos ese énfasis porque ese es el gran miedo que siempre ha existido frente a las personas con discapacidad. Que ¿cómo así que las personas con discapacidad eh, van a poder tomar decisiones en términos patrimoniales. Y pues claramente eso es una falta de comprensión de cómo, eh, o sea, sobre todo sigue siendo una mirada muy de separar a unas personas de otras cuando todos nos enfrentamos a situaciones de ese estilo todo el tiempo. No todas las decisiones que todos tomamos en todos los aspectos de la vida siempre están bien tomadas y por eso tanto las personas con discapacidad como las personas sin discapacidad muchas veces necesitamos ayudas, apoyos, consejos para tomar decisiones y un poco el mensaje de esto es como todos necesitamos en algún momento de la vida eso, las personas con discapacidad pues tienen derecho a ser igual que todos nosotros y simplemente recurrir a los mecanismos que sean necesarios para poder ejercerlos, pero no quitándoles derechos. Esa no es la forma de responder adecuadamente a una población que tiene eh, pleno reconocimiento legal y que además por temas de dignidad humana, pues obviamente eh, tienen que ser reconocidas como tales en todos los aspectos de su vida. Eh, perdón, ahí es. Bueno. Entonces, eh, la convención transforma eh, ese sistema que existía en todos los países y que en muchos todavía sigue existiendo, en Colombia toda, eh, ya no existe, aunque digamos haya algunas personas que todavía no quieran aceptar eh, esa transformación, pero afortunadamente en Colombia sí, ya se dio ese cambio legal y estamos en el proceso de hacer el cambio cultural, eh, según el cual todas las personas son capaces legalmente eh, todos los estados que hagan parte de la convención deben reconocer la capacidad legal plena de las personas con discapacidad, obviamente dentro de los términos legales que la capacidad exista. es decir, en Colombia por ejemplo la ley es para personas mayores de edad y se aplica a menores en lo que tenga que ver con menores de edad, eh, obvio se adapta a cada país, pero el, el presupuesto es ese, todas las personas son capaces legalmente y la discapacidad no es una razón para denegar esa capacidad legal. Además, el núcleo de la capacidad se da en la voluntad y preferencia de las personas que puede manifestar de diferentes maneras y que para eso es eh, que se establecen mecanismos de apoyos, de ajustes razonables que permitan eh, conocer la voluntad de las personas y para que esas personas tomen decisiones sobre su propia vida interviniendo en esas decisiones directamente y no simplemente observando que otros las tomen por ellos. Eh, ya no hay esa idea de que la capacidad de comprensión es una forma de establecer si la persona tiene o no derechos, porque además es una, un aspecto totalmente relativo, totalmente medicalizado y eh, finalmente pues no, no existen personas incapaces de nacimiento. Esa, esa idea eh, se acaba y eh, simplemente se aplican las disposiciones legales que tengan que ver con mayoría y minoría de edad, pero eso Igual que pasa con todas las personas. ¿Qué aspectos se establece con, con esta sombrilla del artículo 12? ¿Qué, qué cosas eh, se desarrollan en la convención? No me voy a meter en todos los artículos de la convención, pero sí en los aspectos más importantes que están ahí y que surgen gracias a a que existe el artículo 12, a ese reconocimiento, eso que le permite a una persona con discapacidad en la, en la vida práctica, participar realmente en la vida social y política, eso quiere decir que las personas tienen derecho a votar, tienen derecho a ser oídas en espacios, por ejemplo, de construcción de políticas públicas, en cosas que les ocupen o que les interesen, pueden también eventualmente presentarse como candidatos para ser elegidos, eh, y pueden eh, tener iniciativas, intervenir en procesos ante la Corte Constitucional, en eh, espacios eh, colectivos donde se estén eh, construyendo eh, políticas, normas, etc. Y además pues participar en la vida social cotidiana, en la vida cultural, en la vida lúdica, en la vida deportiva, en todo lo que significa vivir en sociedad. Eso, esa participación digamos la garantiza el tener una mirada desde la capacidad y desde los derechos y no desde los déficits sino lo que le falta según unos criterios eh, arbitrarios impuestos eh, adicionalmente está el acceso a la justicia por ejemplo el acceso a la justicia es uno de los derechos eh, que generalmente han sido más vulnerados a la población con discapacidad esto le permite a las personas acercarse a la justicia reclamar sus derechos, poder eh, no necesitar un, una persona intermediaria, salvo que se necesite abogado como a cualquier persona le pudiera ocurrir, pero no por discapacidad. La discriminación por discapacidad para el acceso a la justicia no existe. Está prohibida por la convención y por lo tanto eh, los países que somos parte de ahí tampoco podemos aceptar. La convención promueve la autonomía y la vida independiente y por lo tanto genera, eh, obligaciones a los estados de crear las condiciones para que esa autonomía y esa vida independiente sean en realidad una cosa posible y eso parte desde la educación inclusiva desde la educación inicial de hecho que debe ser inclusiva eh, todavía en colombia nos falta un poco el tema de la educación de 0 a de cero a siempre de 0 a 5 pero existe ya eh, una buena dosis de normatividad para promover la educación inclusiva eh, escolar. Eh, es una buena fuente de, de, pues de inclusión a, a los niños eh, con discapacidad en el sistema educativo, eh, que todavía igual tiene muchísimos retos de, de implementación, pero pues existe unas, unas herramientas ya eh, establecidas que eh, puestas en marcha de manera adecuada, pues permiten que la persona acceda a un trabajo eh, y tenga la posibilidad de tener una vida autónoma eh, y que no dependa siempre del cuidado de un tercero, sino que pueda tener un proyecto de vida propio y autónomo. Eh, otro tema que eh, se cruza necesariamente con, el, con la capacidad legal es la toma de decisiones en materia de derechos sexuales y reproductivos, y ahorita va a mencionar un poco eh, en Colombia cómo se ha visto eso, eh, ya eso... La práctica, digamos, de esterilizar a las personas sin preguntarles porque de pronto es, es peligroso o no es conveniente que se reproduzcan, pues eso desaparece. Eh, desde el punto de vista legal no, no se debe hacer así, se tiene que eh, tomar decisiones informadas y las personas con discapacidad no pueden ser sometidas a este tipo de violencia sin... En ningún caso y siempre deben ser consultadas para el ejercicio de eh, sus derechos sexuales y reproductivos y para cualquier procedimiento en salud como a todas las personas eh, nos corresponde. La convención también se, me, se refiere, como les digo, al tema de derechos de niños, niñas y adolescentes y, han, y en ese sentido establece que los niños, niñas y adolescentes con discapacidad tendrán la misma normatividad que tienen los niños, niñas y adolescentes sin discapacidad. En esa medida sí hay unas limitaciones para el ejercicio de ciertos derechos que tienen que ver con la edad y no con la discapacidad. Y también existen eh, unas provisiones en la convención sobre asistencia humanitaria eh, que debe ser accesible y en general sobre accesibilidad. Y la accesibilidad pues tiene que ver con la, las infra, la infraestructura física de los sitios, eh, pero también tiene que ver, eh, por ejemplo, eh, con los mecanismos de diseño universal que le permitan a las personas, a la mayor cantidad de personas, tener acceso a los servicios y a la infraestructura pública y privada así como el diseño universal del aprendizaje, que lo que busca es que todas las personas aprendan eh, de, con, con herramientas que les permitan a todas estar juntas. Eh, entonces la convención promueve todos estos aspectos. Eh, bueno, no, esto ya lo, pues ya lo mencioné, que Colombia eh, ratificó en el 2011 y a partir del 2011 empieza todo un trabajo para eh, incorporar en el ordenamiento interno las disposiciones de, de la convención y una de esas es la ley estatutaria, la ley 1618 del 2013, que eh, regula todos los derechos de las personas con discapacidad y a partir de ahí se dan unas órdenes a diferentes entidades para que empiecen a reglamentar y poner en marcha las disposiciones de la convención que son incorporadas a través de esta ley. En el 2013 sale la política pública de discapacidad e inclusión social eh, con un COMPES, el COMPES 166, eh, que en este momento está en proceso de revisión y más adelante, ya nos referiremos, eh, se presenta la, eh, la ley 1996 sobre capacidad legal. Una de las eh, herramientas que ha tenido Colombia o con la que ha contado Colombia para profundizar en el desarrollo de lo que se entiende por capacidad legal ha sido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y ahí, digamos, la invitación es que si ustedes quieren profundizar, eh, como les dije al principio, eh, pueden mandarnos sus preguntas y Natalia eh, les dará respuesta y se las haremos, digamos, las haremos públicas vía nuestras redes sociales. Eh, pero bueno, les voy a hacer de todas maneras la mención de cuáles han sido algunos, porque no son los únicos ni más faltaban han sido muchas las sentencias en las que la Corte Constitucional ha reconocido los derechos de las personas con discapacidad eh, y ha habido particular énfasis en el tema de discapacidad y conflicto armado. Eh, ese ha sido como un punto de partida para poner en práctica el tema de la toma de decisiones con apoyo. Eh, eh, por ejemplo, los autos 06 del 2973 del 2014 son eh, decisiones de la Corte Constitucional en desarrollo de la sentencia T025 del 2004 sobre desplazamiento forzado y estos autos específicamente se refieren a la población con discapacidad y a cuáles deben ser las medidas que las entidades del Estado tienen que tomar para atender a la población víctima de desplazamiento forzado con un enfoque específico diferencial para ellas. Entonces se sacaron ese primer auto eh, y después en el 2014 se saca otro ya revisado eh, a la luz de la ley de víctimas. Ambos ambas decisiones comprenden a las personas con discapacidad como personas que tienen derecho a tomar sus decisiones con los apoyos que sean necesarios pero que son sujetos de derecho pleno y en esa medida tienen derecho a la oferta pública en igualdad de condiciones con los demás, lo cual no quiere decir que no sea necesario hacer ajustes eh, y generar mecanismos de apoyo y acciones afirmativas incluso cuando sea necesario para el ejercicio de derechos. La ley de víctimas y el acuerdo de paz también se refieren a la población con discapacidad, aunque todavía eh, un poco como un listado de poblaciones vulnerables. Y solo estamos viendo en la incorporación de los enfoques de las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, estamos empezando a ver que se le está dando contenido realmente a lo que significa un enfoque diferencial de discapacidad para el tema de conflicto armado. Pero ese no ha sido el único tema. Está la sentencia, por ejemplo, la sentencia T 573 del 2016, que es la sentencia gracias a la cual se expide después la resolución 1904 del 2017 del Ministerio de Salud, que es la que establece que las personas con discapacidad tienen derecho a la toma de decisiones sobre derechos sexuales y reproductivos, que era lo que les mencionaba antes, y de que cualquier intervención en este sentido que se haga a las personas con discapacidad tiene que ser con su consentimiento informado. Y a partir de ahí sale la resolución del Ministerio de Salud que hace obligatorio para todas las entidades prestadoras de salud eh, de incorporar esos estándares eh, de respeto a los derechos de las personas y la toma de decisiones eh, informadas y con consentimiento claro y conocimiento pleno de lo que se está haciendo. Eh, y bueno, la Corte Constitucional ha sido, eh, ha estado permanentemente defendiendo o protegiendo la ley 1996 que ha sido demandada en muchísimas ocasiones y ya han salido varias sentencias en las que se tutela, eh, o digamos, no se tutela, sino se protegen los contenidos de la ley 1996, y se, le, se considera que está acorde con los estándares internacionales y constitucionales eh, de los que Colombia eh, es parte. Entonces, bueno, tenemos la ley 1996 del 2019, que establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal, lo que les decía, de las personas con discapacidad mayores de edad. Eh, ¿Qué establece básicamente? Pues cómo se ejerce esa capacidad legal plena que se reconoce, eh, se acaba con la interdicción y todo ello se hace con base en estos principios de dignidad, de autonomía, de primacía, de la voluntad y preferencias, eh, de no discriminar por cuestiones de discapacidad a ninguna persona, eh, y establece pues mecanismos de accesibilidad, de igualdad de oportunidades, de celeridad en los procesos y bueno, estamos en este momento ya con la aplicación plena de la ley, en agosto del 2021 empezaron finalmente las revisiones de interdicciones e inhabilitaciones y esto nos va a llevar a que no solo la interdicción haya sido prohibida por la ley como sabemos, sino que además sea retirada como la figura jurídica que tienen tantas personas con discapacidad que les impide ejercer sus derechos. ¿Cómo se pueden ejercer esos derechos? Pues no me voy a detener demasiado en esto porque creo que estos webinarios van a tener muchos detalles más adelante en otras ediciones sobre estos temas pero eh, bueno, los unos de los mecanismos que existen eh, pues son los apoyos, que son tipos de asistencia para que las personas puedan ejercer su capacidad legal, pues pueden ser a, a través de mecanismos de comunicación de personas que acompañan a la persona a tomar eh, decisiones determinadas, eh, la formas de, de acompañamiento para la comprensión de los actos jurídicos y eh, también personas que pueden ayudar a interpretar la voluntad y la preferencia de, de la persona en cuestión. Ay, perdón. Ay, Dios mío. Bueno, entonces eh, la ley establece que hay tres formas de hacer eh, los, eh, la, la realización de actos jurídicos, eh, los apoyos eh, para los actos jurídicos se pueden establecer mediante tres mecanismos, los acuerdos de apoyo, la adjudicación judicial de apoyos y las directivas anticipadas. Como les digo, esto apenas lo menciono porque será desarrollado en los próximos webinarios a los cuales están muy invitados. Eh, pero bueno solamente voy a dejar como mencionados esos grandes temas de la ley 1996 eh, también se señalan los ajustes razonables que sabemos eh, desde, desde la convención se establecen como las modificaciones y adaptaciones que no suponen una carga desproporcionada a la entidad que los presta o a la organización que los presta en casos particulares que le permita a la persona ejercer eh, y gozar de sus derechos en igualdad de condiciones y teniendo en cuenta su diversidad Eh, y el otro concepto también que les mencionaba anteriormente es el concepto de diseño universal, que es el que busca que eh, las infraestructuras y todas las eh, lugares, eh, productos, programas, servicios y como les decía, incluso eh, educación, eh, te, te creen eh, mecanismos para que sean eh, accesibles a la mayor cantidad de personas, no excluyentes, no para unos y no para otros, sino para todas las personas, y por lo tanto, pues tienen que tener una serie de diversidad en su propio eh, diseño y en su propia creatividad, pero eh, la idea es que precisamente le llegue a la mayor cantidad de gente posible eh, la oferta pública y privada eh, para ejercer derechos y vivir en sociedad. ya Eso era por ahora lo que les quería contar, eh, y bueno, quedo atenta si hay preguntas, y como les dije, eh, Natalia, eh, no estuvo eh, presente hoy por una situación, digamos, imprevista, pero eh, pues como les digo, las preguntas para ella, bueno, para mí también si quieren, pero también para ella las podemos, menos las, las pueden compartir y les haremos llegar la respuesta por nuestras redes sociales. Entonces, pues no sé, Luis Carlos. Juliana, muchas gracias por el despliegue de información tan relevante y tan importante para este momento en el ordenamiento jurídico colombiano en relación con la discapacidad. Eh, la ley 19, 1996-2019 es una ley que apenas lleva dos años de eh, ingresarse en el ordenamiento jurídico colombiano, es una ley que se está reglamentando aún, es una ley que es demasiado pertinente porque modifica el régimen del ejercicio de derechos para las personas con discapacidad. Tengo entendido que en el artículo sexto de la ley hay una presunción de capacidad para las personas con discapacidad. Juliana, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre esta presunción de capacidad para las personas con discapacidad en Colombia? Respecto al régimen que tenían antes de la interdicción. Pues me parece que es el reconocimiento a la dignidad humana mínima que tenemos todas las personas. Eh, me parece que es una deuda que existía con esta población eh, y que... Es la respuesta lógica de una perspectiva de derechos que reconoce que las personas antes que todo son personas y no están determinadas ni por su discapacidad ni por sus situaciones de vida particulares para tener más o menos derechos en una sociedad. Entonces la presunción de capacidad es un derecho que deben tener todas las personas y que estaba en mora de que estuviera también a cargo de, o en favor de las personas con discapacidad. Gracias, Juliana. Eh, eh, hay una estrecha relación entre el artículo 12 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad con el desarrollo de este artículo de la ley 1996 de 2019, al ser el que modifica la capacidad jurídica como prerequisito para el ejercicio de derechos. Entonces, es absolutamente... ¿O era absolutamente imprescindible que este artículo saliera en la forma en que se pudo materializar en la ley y la ejecución y la interpretación de la ley a futuro tendrá que siempre leerse teniendo como eje esta presunción para poder garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad? Juliana, es en el chat. Charmos... manera... Ay, perdón. No, es que de otra manera eh, sería inconstitucional, porque eh, al ser el tratado eh, parte de nuestra constitución por ser bloque de constitucionalidad etcétera, no haber reconocido esa presunción pues iba en contra del mismo tratado y sería muy problemático, pero como les decía, más allá de lo legal, es un tema de dignidad humana que estaba pues en mora de, de ser reconocida también legalmente Enhorabuena se están reconociendo los derechos de las personas con discapacidad cumpliendo con los estándares internacionales que obliga la convención Juliana nos llega por el chat una pregunta, nos pregunta Jenny Astaiza sobre la ley 1996, preguntándonos sobre los términos legales o la ampliación de términos legales para interponer demandas, teniendo presente que muchas personas con discapacidad no han tenido apoyos ni interdicciones durante, durante su vida. Bueno, sí, estoy viendo esa pregunta. No, no sé si la entiendo bien, pero lo que yo eh, podría decir al respecto es que lo que busca la ley 1996 es precisamente que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones que las demás. Claro, es cierto que ha sido una población que no ha tenido eh, los apoyos ni ese reconocimiento histórico que ahora se les está dando pero lo que busca la ley es precisamente que las personas puedan llegar a construir ese sistema de apoyos que necesita para la toma de decisiones. El tema de ampliar términos legales para interponer demandas jurídicas es una cosa muy amplia eh, que eh, no, no considero que, es una, eh, que fuera una acción afirmativa eh, que beneficie a las personas con discapacidad, en particular por su discapacidad, creo que lo que hay que hacer en este momento es promover que las personas en efecto establezcan sus sistemas de apoyo, eh, en efecto conozcan que tienen unos derechos, que tienen derecho a de acceder a la justicia y que existen diferentes herramientas para eso. Eh, por ejemplo, nosotros en país somos una herramienta para que las personas conozcan sus derechos y puedan ejercerlos. Eh, la, la ley eh, 1996 establece que, por ejemplo, las personerías, las gobernaciones, las alcaldías, las defensorías regionales, eh, pues sean las que establezcan las valoraciones de apoyo que le permitan a la persona eh, establecer ese sistema de apoyo que, que después eh, va a ayudarle a tomar esas decisiones eh, de una manera informada, de una manera respetuosa con sus derechos. Entonces... Eh, Creo que eh, la, la apuesta de la ley 1996 es precisamente a recuperar eh, ese derecho a ejercer derechos que nunca se ha tenido y para eso lo que tenemos que hacer es eh, promover que las personas eh, en efecto puedan construir esos sistemas de apoyo y para eso estamos muchas organizaciones trabajando tanto en capacitación como acompañando a las propias personas con discapacidad a la construcción de esos sistemas de apoyo. Eh, los derechos vulnerados anteriores que ya se vencieron, los términos se quedan en la impunidad, pues como te digo eso es eh, una situación pues muy ambigua y muy amplia porque pues digamos situaciones de impunidad eh, histórica que se hayan presentado por temas de interdicción probablemente no haya forma de reabrirlas eh, injusto, pues, sí, de forma injusta. Pero creo que habría que mirar caso por caso, habría que ver de qué se está hablando, eh, de qué vulneración de derechos se está hablando. Y, y en ese caso uno podría mirar si es revisable alguna situación eventual eh, en la que se hayan presentado eh, una discriminación por discapacidad que, que realmente eh, resulte eh, muy lesiva de derechos. Creo que sería una cuestión de mirar caso por caso. Eh, pero en términos, digamos, eh, absolutos, creo que no existe en la ley 1996, ni está pensada así, eh, digamos, revivir procesos anteriores, sino más bien generar las condiciones para que esas violencias que se han producido o esos desconocimientos de derechos que se han producido no se vuelvan a repetir. Voy a prender la luz porque ya no estoy viendo nada, espérenme un segundito, eh, pero estoy, sigo oyendo. Correcto, como mencionaba Juliana, la ley 1996 está llamada a ser un garante de los derechos de las personas con discapacidad, aun cuando sus disposiciones en estricto sentido procesal no vayan dirigidas a situaciones que se hayan ocurrido con anterioridad a la ley. Sin embargo, la constitucionalidad de la ley que ha sido reiterada en al menos cinco ocasiones por la corte constitucional nos quiere decir que estamos en un buen camino en el cumplimiento de los estándares internacionales que propone la convención para la garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad es muy importante el avance que nos ha permitido dar la ley 1996 de 2019 es un paso hacia adelante dentro de latinoamérica es un hito a seguir eh, otros países como perú o argentina han hecho sus respectivos esfuerzos, sin embargo en torno a la capacidad jurídica el cambio del régimen que ha hecho Colombia es un cambio de régimen bastante impresionante que también tiene mucho impacto aún se está reglamentando esta ley como les mencionaba anteriormente es nueva, tiene apenas dos años pero se trata precisamente de que los espacios como este nos permitan llegar a más número de personas para que la aplicación se garantice desde la sociedad civil desde las organizaciones y en beneficio de las personas con discapacidad y sí, yo quisiera mencionar pues o insistir en lo que señalaba que el mayor reto de la ley 1996 y de la convención en general es la transformación cultural eh, que tenemos que hacer para que esto sea realidad porque en Colombia nos pasa con muchas normas eh, que las tenemos que son muy buenas y que en la práctica son difíciles de llevarlas eh, pues a, a pleno cumplimiento en el caso de la discapacidad es es particularmente Evidente esto porque tiene que ver mucho con esos estigmas y con esos estereotipos que se han construido alrededor de la discapacidad por siglos y derribarlos no es fácil, pero nosotros estamos convencidos de que es posible y creemos que la ley, que el derecho en general es una herramienta que permite eh, acercarse a esas transformaciones o por lo menos ser el punto de partida de transformaciones que después se van a incorporar y a instalar definitivamente en la sociedad. Y por eso la invitación es a conocer la ley, a hacerse, digamos, a hacerla propia, a que las personas con discapacidad realmente se apropien de ella y hagan uso de los mecanismos que establece para el ejercicio de derechos y se convenzan de que los derechos los tienen y que hay formas de ejercerlo y que la ley les está permitiendo y reconociendo eso, entonces, eh, esa es la tarea y el reto más grande que tenemos ahora y en el que estamos pues eh, metiéndole toda la energía y todas la, las posibilidades, digamos, de pedagogía por todos lados y bueno, que los invitamos a que, a, a que sigan, eh, digamos, siendo parte de estos procesos de, de información, de capacitación, hay mucho que aprender de esta ley, esta ley es, como dice Luis Carlos, muy nueva eh, no, como no había existido los procesos que están empezando hasta ahorita, eh, vamos a ver cómo nos resultan, vamos a ver cómo, son las, eh, cómo es levantar una interdicción, eso es algo que no sabemos cómo va a ocurrir, pero confiamos en que va a ocurrir en línea con los, las disposiciones de la convención, y, y bueno, y que poco a poco así vendremos eh, como sociedad entendiendo lo que significa vivir en la diversidad y entender que eso es un valor que nos enriquece y no que nos... Eh, afecta o que nos haga daño o que nos eh, ponga en riesgo ¿no? ese, ese miedo de que eh, tomar decisiones si se tiene discapacidad pone en riesgo a los terceros eh, realmente eh, es un argumento que es muy fácil de, de desmontar y que claramente desconoce eh, lo que significa eh, la dignidad humana eh, plenamente y, y sobre todo las posibilidades que la propia ley otorga para la toma de decisiones de una manera eh, respetuosa de los derechos y reconociendo las diferencias, porque nadie está diciendo que, se tengan, que no se tengan que tener en cuenta eso, por eso se habla de apoyos, por eso se habla de ajustes, pero eso no significa no tener derechos. Muchas gracias Juliana. Un último comentario que nos hacen en el chat. Eh, Ariel Villán nos comenta que hay un imaginario, sobre la discapacidad, que se suele asociar a las sillas de ruedas, a las dificultades para movilidad o para la fiel, a la falta de miembros. Juliana, ¿qué comentarios nos puedes decir sobre la discapacidad y sobre el hecho de que la ley 1996-2019 está diseñada para que atienda todos los rangos de la discapacidad como diferencias funcionales? Espérate que estoy acá leyendo las dos, los dos comentarios. Ah, qué discapacidad... Tiene? Yo estoy totalmente de acuerdo con la preocupación de las discapacidades invisibles. Creo que la ley 1996 precisamente es una ley que está pensada para muchas de esas discapacidades invisibles, porque eh, si ustedes se ponen, bueno, de hecho la, la, la ley, a pesar de que no, no lo dice así, eh, las personas que han sido tradicionalmente, o que fueron tradicionalmente sometidas a la interdicción, pues eran las personas con discapacidad intelectual, muchas veces invisible, eh, o psicosocial, también muy invisible. Y en efecto es cierto que la, dis la discapacidad, cuando se ve, eh, pues genera una reacción como más eh, evidente, por ejemplo, de... La accesibilidad, por ejemplo, la accesibilidad física pues es una respuesta eh, a una discapacidad pues que es evidente y que genera pues una, una situación que facilita el ejercicio de derechos a las personas que tienen eh, discapacidad física, eh, pero estas personas muchas veces, puede que en otras épocas sí, pero recientemente una persona en silla de ruedas no era una persona que necesariamente tendría que tener una interdicción. Eh, ten, tendría que ser por otras condiciones, incluso una persona eh, ciega tampoco pero las discapacidades invisibles eh, a las que se refiere Karen o las discapacidades que tienen que ver, que puede que sean visibles pero que, tenga, que tienen que ver con la parte intelectual eh, han sido las que han estado, que han estado más eh, golpeadas digamos por el trato del, de un sistema jurídico pues violento eh, excluyente que eh, considera que las personas que no están eh, digamos eh, digamos que no proponen una normalidad construida entonces eh, en la forma de entender las cosas en la forma de expresarse en la forma de eh, relacionarse con el entorno entonces que esas personas pues tienen que ser marginadas y muchas veces y eso sí lo digo por experiencia propia, eh, las discapacidades invisibles eh, hacen que la sociedad demande mucho de las personas que tienen esa discapacidad porque tienen esas expectativas y que la persona cuando no cumpla esas expectativas sea eh, marginada, sea discriminada y eh, por eso yo creo que lo más importante en este caso es un tema de pedagogía y de empoderamiento y de eh, entregarle a las personas en su diversidad las herramientas para exigir sus derechos y convencerse de que esos derechos realmente los tienen, no son un favor, no son un regalo, no son nada distinto a una titularidad como la tienen eh, las demás personas. Mm, esta pregunta la realizo porque para mí las personas con discapacidad han sido víctimas del Estado y como otras víctimas de las FARC por las marginaciones históricas. Sí, claro, en efecto. Nosotros, de hecho, en País hicimos un informe sobre el tema de, de, de discapacidad y conflicto armado y precisamente el título, que se llama En Busca de un Relato Ausente, pues dice precisamente de qué se trata la discapacidad. La discapacidad en el conflicto armado, pero no solo en el conflicto armado, ha sido un tema invisible, ha sido un tema ausente. Eh, del que no se ha hablado porque muchas veces las propias personas con discapacidad no han considerado que tienen derecho a hablar de eso, o que eso se trata de ellas también. Y entonces nosotros como sociedad, las personas que nos interesan estos temas, con y sin discapacidad, porque también hay muchas personas con discapacidad que conocen estos derechos, que son activistas, que hacen eh, una gran labor eh, por difundir estos mensajes, eh, creo que es, nosotros debemos eh, movilizarnos en torno a hacer mucha pedagogía desde el colegio, desde los chiquitos, para que este tema sea un tema que se vuelva eh, parte de, nuestro, de nuestra cotidianidad. Y ese es el reto, es muy difícil todavía, estamos en un momento todavía muy preliminar para, para considerar que hemos llegado allá y, y nos, nos va a costar, pero creo que estamos... Eh, haciendo todos los esfuerzos y, y, y que multiplicar el mensaje es, es lo más importante, ¿no? Y, y, y concentrarnos en, en eso, en, en, en enseñarle a las personas lo que significa tener derechos. Juliana, muchísimas gracias por los comentarios, por la información que nos estás brindando hoy. Es muy importante y muy relevante eh, tener en cuenta la actualidad del ordenamiento jurídico en relación con las garantías de los derechos de las personas con discapacidad eh, yo creo que nos falta solamente una pregunta por contestar sí, eso. Diciendo, Jenny una cosa que sí, sí, sí, ya, ya, ya vi eh, ¿por qué en la ley no quedó reglamentado un porcentaje de participación de las personas con discapacidad en todos los cargos de elección popular, altos cargos públicos y demás niveles? Bueno, en primer lugar porque la ley 1996 no regula todos los temas de la discapacidad. ¿no? Entonces, digamos, ahí tenemos que tener en cuenta que la ley 1996 tiene un propósito específico que es regular el ejercicio de la capacidad legal, que se da en todos esos aspectos de la vida, incluyendo la elección popular, pero la ley lo que reglamenta es cómo establecer esos mecanismos para ejercer derechos en diferentes aspectos de la vida, pero no se mete con todos los aspectos de la vida. Para eso está la ley estatutaria 1618, que es la que habla de todas esas normas y que ordena a diferentes entidades del Estado a reglamentar el asunto. Entonces, eso es un asunto que tiene que ser, eh, digamos, considerado, por ejemplo, en, eh, eventualmente en normas administrativas, eventualmente en el código electoral, eh, si es del caso pero no es un asunto de, eh, digamos, que le correspondiera a la ley 1996 reglamentar, porque entonces si no se hubiera tenido que meter con todos los demás aspectos de la vida en la que se ejercen los derechos, y esto lo que busca es ser precisamente la herramienta para que después se ejerzan esos derechos, pero no, no era el propósito de la ley entrar a... Eh, reglamentar, cada, pues ahí se hubiera tenido que meter entonces con inclusión laboral, con educación inclusiva y para eso existen unas normas distintas eh, en las que hay que hacer incidencia y hay que promover si hay que hacer cambios que se hagan cambios, pero no era a través de la ley 1996 como se lograba eso sino que la ley nos, se nos vuelve el punto de partida para que esos cambios se den en todos los aspectos de la vida. Y yo lo que creo que hay que hacer ahí, por ejemplo, también, además de enseñarle a las personas sobre sus derechos, eh, eh, es, es ejercerlos y, y eso incluye los derechos de eh, ser elegido, de elegir, etc. Quizás ahí debió dejar todo. No, sí, en efecto, Jenny, la ley es muy valiosa, pero como te digo, es un punto de partida, o sea, Jenny ahí está diciendo que la ley es... Debió haber metido todo porque es una ley muy importante y en efecto es una ley muy importante, pero eh, es la sombrilla del ejercicio de derechos que se van a ver re realizados, digamos, en otros ámbitos de la vida y que están, digamos, a cargo de diferentes autoridades públicas, ya no necesariamente a través de ley, sino, por ejemplo, a través de re decretos reglamentarios, por ejemplo, el decreto... Eh, 1421 sobre educación inclusiva pues es un decreto que sale del Ministerio de Educación eh, la resolución de las que le hablaba de las que yo le hablaba ahorita eh, sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad pues es del Ministerio de Salud entonces eh, la, lo que tenemos que ver es que la 1996 es la ley que nos permite eh, tener esa herramienta de capacidad legal plena para el ejercicio de esos derechos y para la incidencia entre las diferentes entidades del Estado que permita ejercerlos. Muchas gracias Juliana, muy amable por, eh, por tus comentarios al respecto de, de, de la ley, de los ámbitos de aplicación de la ley y de la amplitud de la misma. Eh, como mencionas, eh, sí es muy importante tener en cuenta que la importancia de la ley es la de, la, la de traer al ordenamiento los mecanismos para el ejercicio de derechos sin distinción de qué derechos se van a ejercer para que las personas con discapacidades estén en la misma posición que cualquier otra persona de ejercer desde su capacidad jurídica todos los derechos que le corresponden a los diferentes aspectos de su vida dentro de los diferentes proyectos que tengan y dentro de los diferentes eh, aspectos que quieran desarrollar dentro de sí mismos. De acuerdo, exactamente eso, es poner a las personas en igualdad de condiciones para el ejercicio de derechos. De acuerdo. Bueno, pues, no sé, Luis Carlos, eh, salvo que tengan alguna otra pregunta, eh, bueno, eh, quisiera digamos, eh, dejarles acá en el chat la, eh, el correo electrónico de País, en caso de que ustedes quieran eh, contactarnos en algún momento, y la página web de País, para que también conozcan lo que estamos haciendo tenemos documentos, de hecho el de, de Discapacidad y Conflicto Armado, el que les estaba hablando, está publicado ahí, pero también tenemos muchos otros, eh, para que conozcan eh, y, y sepan que país es un aliado para estos temas y que estamos trabajando con organizaciones, con personas, ahí veo que está Mónica, está Andrea Cortés, o sea, hay muchas personas con las que trabajamos que... Eh, nos apoyan en esto y que estamos convencidos de que este trabajo hay que insistir, insistir, insistir, porque lo que el, el mayor reto es la transformación cultural, que es lo que les, pues digamos, es lo que he insistido todo en, en todo este episodio, en toda esta conversación que hemos tenido. Y nada, pues muchas gracias eh, por acompañarnos acá a todos ustedes. Ya Luis les contará qué es lo que sigue. Y, y siempre pues eh, bienvenidos en país a conversar con nosotros y yo encantada de haber compartido esta tarde con ustedes, como les digo, eh, eh, sé que esperaban a Natalia, pero bueno, espero que haya podido servirles esta conversación y como les digo, eh, no será ni mucho menos la última. Dale, Liz, Carlos, adelante, gracias. Correcto, Juliana. Este es solamente el primero de un ciclo de webinarios en el que vamos a estar hablando sobre la ley 1996 de 2019 y sobre los mecanismos para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Los invitamos a que estén pendientes y nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, a que nos sigan en nuestra página web para poder asistir al segundo webinario que tendrá lugar el día 10 de noviembre a las 5 de la tarde igualmente, que será sobre la capacidad jurídica, elegir y los proyectos de vida. La idea es que podamos acompañar todos los webinarios para que tengamos la mayor cantidad de información para poder materializar realmente los derechos de las personas con discapacidad. Les agradezco a todos y a toda su asistencia. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a nuestros intérpretes y a quienes nos acompañaron. Chao. Gracias. Yo creo que ya puedes apagar ahí la grabación, ¿Veis? Mientras van saliendo las personas. Correcto. Mil gracias, Cristina y Nicolás. Me alegra verlos.